amigos, bienvenidos una vez más a su canal de servicio técnico en CCTV Bien, en esta ocasión como podemos observar estamos en el laboratorio Aquí ya listos para armar un nuevo tutorial Bueno, el día de hoy estamos pensando hacer una maqueta Una maqueta para colocar algunas cámaras, un DVR Para cualquier este asesoría Y bueno, permítanme tantito mostrarles Perfecto, como pueden observar, aquí tenemos nuestra tabla que vamos a utilizar como maqueta. Tenemos los siguientes materiales, tenemos cuatro cajitas eh, de plástico para intemperie. Eh, bueno, aquí tenemos en total cinco, ¿no? Aquí puestas. Eh, contamos con un contacto de dos entradas, un DVR de cuatro canales, manguera y unas canaletas. Ahorita vamos a ver cómo vamos a hacerlo, si la vamos a hacer con manguera o con canaleta. El objetivo de esta maqueta, pues, es este, enseñarles a armar lo que es una instalación, como en este caso, perdón, sería un, una instalación de cuatro cámaras. En este caso, las cajas van a ser el lugar donde se van a poner las cámaras. Esas cajitas son para ocultar los conectores de corriente y de video por cada cámara. Y bueno, también vamos a simular que en, esa, en esas cajitas, pues, se van a instalar las cámaras, ¿no? Aunque no pongamos cámaras ahorita, pero vamos a simular que en esa... En esas esquinas pues se va a colocar la, las cámaras. Ahora, bien, eh, el objetivo de este, como les comento, es para enseñarles a instalar uh, o a seguir una ruta para el cableado de, de las cámaras, así como la colocación de sus conectores de video de corriente y por la ruta por, por donde pueden eh, seguir, ya sea que metan cableado individual o un cable por cada dos cámaras, o en sí mismo también se puede colocar eh, un solo cable para cuatro cámaras, su alimentación independiente, ¿vale? Bueno, pues en esta ocasión, pues vamos a armar esta maqueta para utilizarlo en cualquier situación, ya sea para asesoría, eh, presentación, y bueno, para otras cosas, ¿no? Entonces, vamos a armar esta maqueta y a ver cómo nos queda, ¿vale? Bien, amigos, eh, pues... Para mostrarles el avance de mi maqueta que estamos haciendo, ya tenemos colocado lo que es la maqueta en la pared. Lo colocamos cuatro tornillos. Y adicional a esto, vamos a colocarle, o más bien ya le colocamos lo que es unas luces eh, de LED para que pues ilumine prácticamente lo que es la maqueta alrededor. Vamos a probarla para que ustedes vean. Bien, como pueden ver, pues ya tenemos aquí iluminado nuestra maqueta que vamos a armar para colocar nuestras cámaras, nuestro DVR en nuestra maqueta, ¿vale? entonces, continuamos bien amigos, ya vamos adelantando con, nuestro, con nuestra maqueta ya instalado ya tenemos lo conectado, lo que es nuestros focos eh, RGB y bueno, ya tenemos por ahí la canalización para que, pues, ahí ya sea un poquito más estético, ¿no? entonces, vamos a proceder a colocar... Nuestros, nuestras cajitas en cada esquina para simular las cámaras que vamos a instalar con el equipo de cuatro canales que eh, vamos a colocar en nuestra maqueta, vale, seguimos Perfecto, ya tenemos colocados nuestros, nuestras cuatro cajas que vamos a simular que son cámaras y bueno pues vamos a empezar a eh, ponerle esta manguera para simular una canalización. Bien, amigos, para mostrarles que eh, esta parte de la goma de la tapa de, de nuestra caja la estamos cortando a lo que es al ras de la última, ahora sí que la última eh, rueda para así poder empotrar eh, la manguera, ¿vale? Entonces, para que quede sujeta ahí, ahí a, a la caja y en la goma, ¿vale? Entonces, estamos cortando. En esta parte para que pueda entrar y no quede así bailando o quede con juego, ¿no? Bien, vamos a ponerle una quinta caja, que es en la parte de eh, la caja de derivación, donde estaría derivando los cables de los dos lados para entrar al DVR. ¿Vale? Entonces continuamos. Y ahora vamos a proceder a colocar lo, lo que es nuestro equipo de la marca DAWA de cuatro canales. perfecto, ya vamos avanzando, ya pusimos el DBR bueno, vamos a continuar metiendo manguera hasta este punto, vale entonces, continuamos Pues bien, prácticamente ya tenemos listo lo que es eh, las cuatro cajas, dos cajas de derivación, donde eh, estaría llegando los dos cables de, dos, de los dos lados, donde se unen los dos y entran por esta canalización. Finalmente, pues llegan al a lo que es el equipo del de, DVR, ¿vale? Vamos a colocar lo que son los conectores de video de corriente, y bueno, vamos a ver cómo cablear lo que es Ahora sí que por los ductos, ¿vale? Seguimos. Bien, primero vamos a... Vamos a cablear en cada punto. Vamos a meter lo que es dos cables. Uno para estas dos cámaras. Y un cable UTP para estas dos cámaras, ¿vale? En este caso, vamos a cablearlo de esta manera. Ya en un video eh, más adelante, vamos a cablear... Vamos a meter un cable por cada cámara Entonces, seguimos Bien, vamos a proceder a meter la primera aquí vamos a hacer un pequeño este, corte para sacar dos cables y vamos a dejar dos cables que continúen para esta cámara con nuestro pelador de cable vamos a hacer un pequeño corte y ya está Bien, yo normalmente utilizo los colores, eh, cuando, es, cuando se trabaja con un solo cable UTP para dos cámaras, utilizo el verde para video, perdón, el azul y verde para video. Y los dos cables que es marrón y naranja para corriente. En este caso voy a dejar aquí el naranja y azul. Al final voy a dejar el verde con marrón. De esa forma me, me voy guiando por cada cable. Al final de cada cable yo coloco una cámara con el color verde y marrón. Y a la segunda cámara, que es, es antes de la última, coloco lo que es el cable azul y naranja. ¿vale? En este caso vamos a dejar aquí el azul y naranja. ¿vale? Vamos a cortar entonces el azul y naranja bien, aquí ya tenemos dos cables para la primera cámara entonces vamos a continuar cableando Y bueno, aquí vamos a pelar nuevamente nuestro cable para dejar pendiente el cable de color verde y marrón. Cortamos lo que es el azul y naranja para que nos quede solamente el cable verde y marrón. Bien. Corriente, video. Corriente, y video, perfecto, prácticamente ya tenemos cableado lo que es, nuestras dos cámaras, vale, entonces vamos a seguir, esta parte, en esta parte vamos a eh, pelar las dos, los dos cables aquí al interior, y vamos a dejarle un pedazo más eh, adicional para que pueda, hacer juego con los video balón ahí está vamos a proceder a cambiar cambiar el otra parte Recuerden que estamos haciendo una maqueta para una demostración o algún video tutorial o alguna asesoría, ¿vale? Entonces vamos a seguir cableando. Vamos a calcular el mismo tamaño de cable. Vamos a hacer un pequeño corte. En este caso estamos utilizando cualquier herramienta que nos sirva para poder hacer el pelado del cable. Ustedes pueden escoger la herramienta que sea, los que tengan a la mano. Y bueno, entonces vamos a dejar aquí nuevamente el azul y naranja. Bien, en la cuestión cuando llegan a la caja de derivación donde van a continuar con el cable... Ustedes van a dejar prácticamente el cable pelado, pero aquí se recomienda hacer un pequeño eh, encintarlo para que cualquier jalón pues no vaya a romper o a jalar de más nuestros cables ya pelados. Entonces, esto como es una maqueta, pues vamos a dejarlo así sin encintarlo. Y ustedes ya en terreno pues pueden encintarlo para mayor eh, seguridad. Y pues no tengan ninguna falla al momento de hacer un, algún jalón, algún estirón. Y bueno, seguimos. Perfecto, ya tengo aquí mi cable pelado. Voy a cortar lo que es el naranja y azul. Para dejar libre el verde y marrón. vale Con esto ya tengo listo lo que es mi cable de corriente y de video. Bien, perfecto. Vamos a proceder entonces ahora, ah perdón, vamos a pelar estos dos cables para dejarlos listos para la conexión de corriente y de video. Corto lo que es eh, la parte plástica que viene de más y el hilo que también viene para su reforzamiento bien, aquí ya tenemos los cuatro los cuatro pares de un lado y cuatro pares de este lado dos cámaras, dos cámaras son cuatro cámaras en total aquí lo que yo hago cuando llego al final ya para conectar al DVR trenzo lo que son los dos cables que es el de, de video los trenzo para que sea una mejor, eh, una mejor estética. Y también eh, trenzo lo, lo que son los cables de corriente. De esta manera pues queda un poquito más estético, sin, de, sin dejar eh, pues muchos cables ahí mal acomodados, mal, como mal trenzado, ¿no? O mal ahí, mal... Los cables mal hechos pues, ¿vale? Entonces lo que hacemos es trenzar los cables, los pares de corriente y los pares de cables de video. De esta manera yo identifico los cables que son para video y los cables que son para corriente. Bien. Una vez hecho esto, yo prácticamente encinto los cables que vienen de las cámaras y separo lo que es de video, de corriente, para no mezclarse y no hacer algún eh, un enredo. ¿vale? Entonces, los cables de video van a salir por estos orificios de esta caja y los cables de corriente van a salir por esta parte. Entonces, procedemos. En este caso, para aclararles, una vez que ya eh, estemos aquí en la caja para conectar los conectores de video, yo en este caso quito los, los tapones para que así quede libremente eh, y no tenga pues eh, complicaciones al momento de meter los conectores de videos y bueno, lo mismo hago del lado de los de eh, corriente, en este caso como son son dos pequeños cables que no va a ser lo que son conectores de video. Pues voy a quitar nada más estos dos cables por este orificio. Simplemente voy a cortarle un pedazo del tapón para que así puedan salir los cables. ¿no? Ahí está. Entonces voy a encintar. Voy a pegar. Voy a ponerle un pequeño pedazo de cinta a estos cables para que así no se estén moviendo. ya están. Bien, ahí lo tenemos. Y ahora sí procedo a sacar los cables de corriente. Y nuevamente le, les hago una pequeña trenza. De esta manera. Bien. Aquí pues ya sería conectarle lo que son los conectores de corriente, ya sea para los conectores de corriente hembra, ya sea para conectarle eh, conectores de corriente individual o conectarle lo que es una fuente centralizada. Ya esto sería ahora sí que a opción de, del instalador para poder meter los cables por alguno de los orificios de la fuente centralizada, colocarlo, eh, no sé, en un lugar más seguro, un lugar estratégico, y bueno, ya sería cuestión de... Eh, ahora sí que la, la forma de instalar del, del instalador. En este caso vamos a utilizar lo que es estos dos conectores para conectar dos una fuente bueno dos fuentes individuales para alimentar estas estas cámaras vale entonces va, procedemos el marrón como positivo el marrón blanco como negativo lo mismo con la naranja naranja positivo y naranja blanco como negativo vale bien ya tenemos ya tenemos lo que es preparado los dos cables perdón, los cables de corriente, aquí en este caso yo voy a utilizar, voy a eh, empalmar dos pares por cada conector, en este caso son cuatro pares, voy a utilizar dos pares por cada conector, eh, en este caso sí puede alimentar las dos cámaras con una fuente de alimentación de 12 volts a 2 amperes para estas cámaras que están, a, pues, corta distancia, ya para largas distancias se utiliza una fuente de alimentación más con más amperajes, más voltaje o una fuente de alimentación centralizada con más voltaje también para largas distancias, vale, o en su caso poner una fuente de alimentación al lugar cercano a la cámara, en caso de que sea una distancia muy superior a lo establecido y bueno, para así poder llegar a alimentarlas, vale, entonces continuamos perfecto, voy a trenzar lo que es los dos positivos, perdón, los dos negativos primeros luego trenzo los dos positivos ahí está y le corto la punta sobrante bien, procedo a colocar el conector positivo con cable positivo. Bueno, el del lado positivo del conector con los cables positivos. Y tenemos. a nuestra fuente de alimentación individual perfecto ahora vamos a proceder a conectar los conectores de video, seguimos bien, perfecto la misma operación, aquí ya no vamos a juntar los cables, aquí vamos a separar cámara por cámara y vamos a conectar conector de video por cada cable vale, entonces procedemos a pelarlos Perfecto, ya tenemos conectados o puestos los cuatro conectores de video. Y bueno, de esta manera, para poder colocar los conectores dentro de esta caja, hay que eh, saber colocarlas eh, perfectamente bien. En caso de que no quepan, pues utilizaríamos otra carta más grande. Eh, en su caso, pues si fuera eh, un equipo más grande utilizaríamos una caja más grande de esta de esta caja parecida a esta para poder así colocar los eh, conectores de corriente de videos en esta parte y así poder ocultarlas ¿vale? entonces pues seguimos bien vamos a proceder entonces a colocar estos conectores de corriente de una forma que pues no eh, estorben y vamos a ir organizando y vamos a ir pasando estos conectores en la parte de los agujeros o los orificios que tenemos aquí y conectándolos al equipo ya en su caso tendríamos que ver qué conector va en cada canal, dado caso que el cliente quiera organizar sus cámaras del 1 al 4 o del 1 al 8, dependiendo del equipo, ustedes podrán ir eh, pues organizando sus eh, conectores, ahí está, Hay que trabajar un poquito con delicadeza, con paciencia, para que todo salga perfectamente bien. Ahí está. Ahí tenemos los conectores, vamos a tratar de meterlos, organizarlos, para que pues eh, la tapa pueda entrar. Perfecto. Vamos a colocar nuestra tapa. Y listo, pues los conectores de, de video pues ya están prácticamente ocultos. Ya se ve estético eh, nuestra instalación. Y bueno, pues ya nada más restaría lo que es colocar eh, el contacto de luz, las fuentes de alimentación para alimentar nuestro equipo de, de DVR y nuestras cámaras. vale En este caso podríamos utilizar una caja eh, más grande o simplemente utilizar... Eh, organizar el cable que eh, vaya oculto en esta parte y conectaríamos los cables de alimentación vamos a hacer una muestra aquí tenemos nuestra fuente de alimentación de 12 volts 2 amperes ya nosotros nos organizaríamos para poder eh, colocar dependiendo cómo quedaría el lugar donde estarían colocadas las cámaras y buscaríamos la ruta mejor para poder así esconder el cableado y, y conectar eh, la fuente de alimentación a la toma corriente, vale, entonces en este caso pues vamos a dejarlo así de mientras podría ser eh, rodeando el equipo tratando de ocultarlo y conectarlo a lo que es vamos a agarrar de muestra esto podría ser de esta manera así y conectaríamos la otra de esta parte tratando de buscar lo más oculto que se pueda para que así quede eh, pues con una mejor estética vale entonces eh, vamos a seguir con los conectores de video de corriente por cada eh, cámara Y bueno, vamos a dejar pendiente esto Y bien amigos, pues como pudieron observar eh, Ya nos adelantamos con la, con la colocación de los conectores de corriente Y de video por cada cámara Aquí la misma operación que utilizamos eh, de este lado Pues utilizamos también de este lado, ¿no? Los positivos con positivos, negativos con negativos Conector de corriente eh, macho. Aquí se utilizó hembra. Aquí es macho. Y bueno, pues utilizamos los mismos colores. Ya tenemos conectado corriente y video. En las cuatro cámaras, como pueden observar, ya están listas para conectar prácticamente eh, las cámaras. Y bueno, pues conectar también al equipo, eh, conectar su fuente de alimentación del DVR y de las cámaras, y así poder ya echarlo a andar. Bien, eh, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video. Eh, el, el objetivo era armar la maqueta eh, para un equipo de DVR con cuatro cámaras. Ya lo hicimos, ya está nuestra maqueta lista. Simplemente nos hace falta colocar las cámaras, las cámaras en cada punto conectar nuestro equipo a la fuente de alimentación conectar nuestras cámaras a la fuente de alimentación con su eliminador a la toma corriente y prácticamente esto ya estaría funcionando sería configurar el equipo conectarlo a una pantalla enrolarlo a una aplicación conectarlo a internet y bueno ya eso eh, lo veríamos en un siguiente video. También faltaría colocar un disco duro. Ya que este no tiene disco duro. Y bueno, yo creo que hasta aquí, eh, por el día de hoy, eh, estaría, pues, eh, hecho el trabajo suficiente. El objetivo es lograr la maqueta, hacer la maqueta. Y bueno, vamos a poner, antes de terminar, antes de despedirnos, vamos a colocar la tapa de nuestros... Eh, las tapas de, nuestros, de nuestras cajas en este caso eh, ya en terreno pues ya sería una forma diferente de la instalación ya sea por tubería, por canaleta o simplemente el cable pues eh, al interperie así ah, sobre alguna pared llevándolo con cinchos, con grapas, etcétera. Ya es cuestión de eh, el cliente que quiera pagar el extra de la canalización tubería. Y bueno, ya aquí eh, el instalador pues ya sería su presupuesto, ah, pues acoplándose al, a lo del cliente, ¿vale? Entonces, eh, bueno, eh, en este caso también estas pequeñas cajas que estamos utilizando el día de hoy pues prácticamente mmm, las cámaras no se pueden ensamblar eh, sobre las cajas porque son muy sensibles, son de presión, eh, las cámaras irían colocado adicional eh, en la pared, en algún muro eh, para poder este, fijarlo, en este caso nada más est estaríamos utilizando esta caja para ocultar los conectores de corriente y de video, para no tener así des al descubierto, ¿vale? En muchos de los casos utilizamos unas cajas más eh, profesionales, con tornillos, donde sí podemos colocar eh, la cámara encima de la caja, o utilizar cajas profesionales, eh, dependiendo la marca que utilicen o instalen, pues también pueden conseguir sus cajas de instalación de cada cámara, y así pues hacer un trabajo más más profesional, más, más este, más estético, ¿vale? Entonces vamos a proceder a poner nuestras tapas para que ya queden ocultas los sus conectores. Y bueno, vamos a tratar de ocultarlos, tratar de meterlos, eh, que quepan prácticamente. Ahí están. Ocultamos la otra. Prácticamente estas cajas son eh, limitados a los conectores. Eh, cuando la, la cámara ten, tiene o trae el cable más largo, pues hay que ver que, eh, buscar una caja más grande, ¿no? Donde quepa los, el resto del cable de las cámaras, de la cámara que trae adicional y pues eh, adicional, pues ver, también cómo ocultar los conectores de video de corriente. Cable sobrante, ¿no? Que estaría llegando a cada punto. ¿Vale? Entonces, mis queridos amigos, hasta aquí este video. Ya tenemos listo nuestra maqueta. Listo para utilizarla, para hacer eh, videos tutoriales. Eh, dar asesoría a algún amigo que necesite por ahí. Eh, cómo cablear, cómo llegar a un punto, cómo derivar de un punto a otro. Cómo cablear con un cable, con dos, con cuatro, etcétera. Vamos a seguir eh, haciendo unos videos más adelante con esta maqueta para ver cómo eh, instalar diferentes formas las cámaras en diferentes eh, lugares, sitios donde no eh, llega, por ejemplo, la energía, eh, los tramos muy largo, los tramos cortos, bueno, etcétera. Vamos a seguir eh, haciendo este, estos videos, y bueno, los que quieran suscribirse, unirse a la membresía, pueden unirse en la parte de aquí abajo, eh, vamos a estar subiendo videos, eh, vamos a hacer videos en vivos, y bueno, va a ser eh, prácticamente para los que se unan a, al canal, eh, en la parte de abajo dice unirse, eh, ustedes pueden eh, estar pues suscrito a una membresía para que ustedes reciban directamente una asesoría directamente de, de por nuestra parte, ya sea en vivo o un video eh, completo como un curso. Y bueno, para que, para que ustedes tengan ese beneficio, pues hay que unirse, suscribirse a, y unirse a la membresía de nuestro canal. Bien, sin más que decir... Nos despedimos y nos vemos hasta la próxima.